En el mejor tramo de playa de Punta Cana, a solo minutos del aeropuerto, Palladium Palace es un oasis donde encontrarás diversión sin pausa, buena comida y habitaciones luminosas y recién remodeladas. Palladium Palace tiene opciones para todos los gustos y edades. El Castillo del Pirata se ha convertido en la delicia de los pequeños. Allí los niños podrán disfrutar de su propia piscina con mini parque acuático. El Junior Club Black and White ofrece un amplio programa de actividades para los adolescentes. Relájate en su playa de fina arena blanca y aguas turquesas. Descubre un inmenso spa recién remodelado. Pasea en catamarán. Puedes incluso probar suerte en el casino. Disfrutar un show distinto cada noche. Y si te quedan fuerzas, perderte bailando en la discoteca. Todo ello mientras disfrutas los mejores cócteles. Que mi mujer no está aquí ahora. ¿Cómo es el dale duro eso? No, mi hermano, eso lleva un poquito de pilla golada, un poquito de boca, un poquito de mamajuana. Esto queda entre tú y yo, ¿ok? Prepárame cinco. Prepárame cinco trago de eso. Porque eh, prepárame cinco. En los restaurantes a la carta podrás probar la cocina española, asiática, brasileña. Sumado a la extensa selección del room service. Las habitaciones del Gran Palladium Palace han sido renovadas con un nuevo mobiliario y decoración. Todo pensado para ofrecer una experiencia cómoda y relajante. Agentes de Risa Travel han visitado este hotel y la impresión ha sido muy positiva. Te recomendamos Palladium Palace porque creemos que es una opción donde la familia puede disfrutar unas vacaciones de calidad sin salirse del presupuesto, además de la renovación recién finalizada. Los directivos del complejo nos han asegurado personalmente que están trabajando duro para que los huéspedes se marchen con una sonrisa y quieran regresar. Aquí hacemos sentir a los clientes como en su propia casa. Si buscas un agente de viaje que de verdad conozca los hoteles de Punta Cana y que te brinde una atención personalizada, Risa Travel es tu solución. Visita nuestra céntrica oficina en Coral Way y la 82 Avenida. Llámanos ahora mismo al 305-306-2222 y pregunta por nuestros especiales. Atendemos llamadas los 7 días de la semana. Recuerda que el que viaja con Risa ríe mejor.